Vamos a dibujar la carita de, de Marina y lo vamos a hacer como siempre hago mis caritas un bastoncillo lápices de pastel blanco, marrón y azul pongo un poquito en el, en el papel y con esto hago una mezcla y me ayudo a hacer las sombras